Mira, dos cosas. Una, la descomposición social del Estado Dominicano y sus instituciones. Los ejemplos que nos vienen dando los funcionarios, esencialmente. Los ejemplos que se da desde las altas esferas, de todos los instrumentos. Esos escándalos que van eh, reinando en la, en la psiquis del ciudadano dominicano. Esencialmente el Estado, fruto de este dominio que ha tenido el peledeísmo, nosotros lo vemos como los hijos del PLD, estos muchachos adolescentes prácticamente nacidos o comenzados a nacer en la época del PLD. Tenemos ya desde el 2004 un partido gobernando a sus anchas, a su semejanza. Vemos una actitud demasiado indebida, indelicada. Eh, falta de presteza política hecha por bautas rojas que ahora se cree un antitrujillista grave cuando él fue de lo que recibió Angelita Trujillo la cual durante mucho tiempo residió y tiene una villa en Casa de Campo siendo él un alto funcionario de primer nivel entonces son mal ejemplos sométalo a justicia, hay una ley no haga esas cuestiones y todo eso va implicando que nuestros jóvenes especialmente de los barrios marginados están buscando la manera de que a falta de oportunidades se muestran una vía de escape, eh, lamentablemente, la búsqueda de recursos de manera de lo que ellos creen fácil. William Hernández, ¿no crees que la situación actual de los centros educativos se debe a, a, la, a la falta de unidad entre los principales actores, docentes, estudiantes y padres? Yo creo que sí, aquí hay dos patas que están funcionando directamente los estudiantes y los profesores que vivimos día a día, pero entonces los padres están fuera del sistema educativo. Cuando hablamos en sentido general, hay prácticas docentes como en el Politécnico, donde los padres, incluso hubo una graduación de padre, una escuela de padre, la tercera que se hace, en los demás centros es difícil hacerlo. Los padres han dejado todo lo que tiene que ver con la formación y educación de sus hijos, los buenos modales, que una, aparentemente es una tontería, se lo están dejando a la escuela y la escuela no puede cargar con tanto motivo. Y en educación... ...que esencialmente muchos antivalores... ...cuando los estudiantes escuchan que no tienen agua... ...porque educación no le paga a los suplidores... ...que no tienen un vaso, que la comida es indelicada... ...que lo que todos los años le vienen dando un juguito con una masita... ...por falta de recursos, que no le pagan... ...aquí todavía le deben a los ingenieros que, que trabajaron aquí... ...en la Padre hebrea, que ahí sin que sea algo perjudicial... ...pero aquí hay ingenieros... Eh, como a Paulino, que en el 2013 terminó la Escuela Padre Brey y otros centros educativos de y todavía le deben recursos. Entonces, esa, es esa, esos mala... que El 4% en realidad debe haber una reasignación a, a aspectos importantes dentro de la educación. Mira, como profesor de Historia... Yo te digo que el más grande robo que hubo en la República Dominicana fue en 1868, cuando el préstamo Armón, que determinó después la primera ocupación norteamericana. Después han venido otros hechos, pero ahora el 4% no es una estafa, es la gran corrupción magnificada desde el Estado. Ha sido compras indebidas, compras sobrevaluadas, eh, material muy malo, porque los ingenieros al tener que dar la mordida, como dicen los mexicanos, la corrupción, parte de eso, han tenido que no hacer lo correcto, el pago indelicado, la, la, los intereses que han tenido, entonces yo creo que no solamente lo que usted señala el 4% debe haber una transformación y un diálogo nacional hacia dónde. Lo más perjudicado en esto ha sido, lógicamente, la sociedad dominicana por el gran déficit, pero esencialmente el magisterio, que no hemos tenido una formación docente. Hasta ahora, la inversión en nosotros, en la formación y la preparación de los docentes, es ínfima. Se dice una cosa en los papeles, pero en la realidad es muy poca. Los estudiantes están utilizando los mismos textos del año 2006. Esto es increíble, que con tantos recursos que están presupuestados en educación, todavía no hemos modernizado. La mayoría de las escuelas y los centros educativos no tienen laboratorios de química, de física. O sea, los estudiantes están saliendo sin saber eh, lo más simple que hay. Llegan a las universidades eh, de una manera trosca, eh, salvaje, primitiva, y en educación por ejemplo, al estudiante no se le da el seguimiento que debiera hacerse. Los currículos han cambiado dos veces el currículum, ahora quieren introducir otras cosas y esto conlleva entonces que, primero, cuando tú quieres adecuarte al currículo ya te lo han cambiado, ¿quién es el gran perjudicado en el fondo? Esa juventud que después sale y no encuentra en qué hacer lo que, mínimamente lo que aprendió. Porque si tú coges la educación en sentido general, lo que se daba hace 20 años atrás y lo que se da ahora, es más de lo mismo bueno eh, lamentamos los hechos que se han estado o, han estado ocurriendo en toda la geografía nacional eh, si fuera un hecho aislado eh, bien fuera preocupación de una zona geográfica del país pero hemos podido identificar observar que es un mal que está afectando toda la república dominicana desde mi punto de vista Entiendo a que esto se, se debe a, una descomposición, a un proceso de descomposición social que está afectando a la República Dominicana. La, la falta en los centros educativos, el nivel de violencia eh, que, que se presenta en los centros educativos desde mi punto de vista es el siguiente. Eh, el Código del Menor le ha quitado eh, autoridad, ...y prestigio al, a la clase docente... ...porque un estudiante que incurrió en una falta grave... ...pues, eh, a, anteriormente podía ser expulsado del centro... ...referido a otro centro escolar... ...o tomar medidas eh, en contra eh, de ese estudiante... ...que había faltado a las normas establecidas... ...en los centros educativos... ...hoy en día los estudiantes no, no, pueden, reprobar, no pueden reprobar un curso... El, ...el profesor no puede siquiera toparle a un estudiante y vemos a diario cómo se dan enfrentamientos, pero y, y hay personas que se cuestionan por qué los profesores no actúan. Pero tenemos aquí, por lo menos en San Francisco de Macorís, tenemos un caso, y es el caso eh, de la escuela... Eh, de la, del sector Vistel Valle de Manhattan, donde dos niñas se golpeaban, estaban peleando y la, una maestra salió a desapartarla. Y cuando la maestra está desapartando a las niñas, pues una se cae y se le fracturó un brazo y la maestra está en un proceso judicial. O sea, la maestra fue sometida a un proceso judicial por parte de los padres, o sea... Los profesores nos encontramos eh, de manos atadas frente a esta realidad. No podemos, si están peleando pues poder, y lo desapartamos, pues cogemos el, corremos el riesgo de que pase cualquier situación, entonces se va afectado al docente. Pero también si pelean, entonces se maltratan también las responsabilidades del docente. Entonces, un código del menor que nos tiene atado de brazos y, de, de y manos, entonces no podemos actuar eh, conforme a la realidad ...que vive el sistema educativo de la República Dominicana.